...es el dibujo de un niño que ha sufrido acoso escolar... ...se llama Raúl, tiene 10 años... ...y hoy en su clase de valores... ...cuando hablan de este problema... ...él no tiene ninguno en contar su experiencia. Sufría cosas dos veces... ...me tiraban de carros... ...y me empezaban a pegar patadas, me insultaban... ...y luego en el campamento de verano... Eh, ...me pegaban igual, me insultaban, me pintaban la cara. Raúl explica que cree que le hacían la vida imposible... ...por un problema en el labio... ...su testimonio anima a hablar a otro de sus compañeros, Alberto... En su caso, asegura, le acosaban por su timidez. Ni hablaban, ni jugaban conmigo, y empeoré un poco en las letras porque pensaba que en el Yo creo iba a estar solo. Nunca hay motivos para acosar porque las diferencias no son un problema, sino una oportunidad. Eso les explica Pamela, una de sus profesoras. Ella les entiende bien. Yo he sufrido el acoso la escuela, Yo me acuerdo de, la, de los acosadores, sus nombres y sus apellidos. Y han pasado 40 años. Y yo no quiero que ningún niño sufra el acoso. Las diferencias nos hacen grandes. Pero según la Educación, 4 de cada 100 niños lo sufren y un 10% por tener alguna discapacidad. Es lo que animó a Pamela a participar en un programa de la ONCE, con formación para docentes y actividades como vídeos y concursos de pintura para alumnos, métodos para tratar y solucionar el acoso escolar, porque ellos son los primeros que pueden dar el grito de alarma.